Santos contra Toluca en vivo, ¿dónde y cuándo ver el juego? Santos contra Toluca en vivo hoy de Guardianes 2021 que podrá disfrutar en punto de las 19 horas en Fox Sports, y seguir el mismo momento en el minuto a minuto de todas las acciones del encuentro a través de Marca Claro. Este duelo entre Santos y Toluca Pertenece a la jornada 15 Se jugará en el nuevo estadio Corona Sin recinto al fútbol Ubicado en la ciudad de Torreón Cahuila Los guerreros rompieron el invicto en su cancha La pasada jornada 12 del certamen Y tras esta racha de 3 juegos sin victoria Los de Guillermo Armada salieron de los 4 primeros lugares Ahora ante unos diablos rojos Que acumulan 5 partidos sin una victoria Con 2 puntos acumulados en estos resultados recientes Santos busca retomar la pelea Entre los mejores de clasificación de la Clausura 2021 Ahora, ¿en dónde va? ver el encuentro de santos contra toluca recuerda la cita para el encuentro en vivo de la jornada 15 en guardianes 2021 de la liga mx es este 18 de abril a las 19 en punto horas tiempo de la ciudad de méxico y se podrá ver por marca claro y fox sport y hasta aquí mis queridos amigos no olviden suscribirse darle like y comentar ahí abajo